Jacqueline Guzardi, hoy oh, Jacqueline es la hija de Cristian Díaz, el hombre que fue asesinado por Piti Álvarez. ¿Qué explicación te dan, Jacqueline? Bienvenida a la tarde, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás con esta noticia, Jacqueline? La verdad, no sé bien qué decirte, porque no sé, por un lado te da tristeza y por el otro lado te da bronca. Claro, claro. ¿Qué te explicaron? ¿Te dijeron así tal cual nosotros este, contamos la información que no puede comenzar el juicio porque el Piti Álvarez no está en condiciones de afrontarlo? Claro, sí. Yo leí la noticia, también me enteré así. Sí, sí. sí. sí eh, que, bueno. Eh, me imagino, entonces tristeza, tenés bronca, tenés enojo. Y vas a tener que tener mucha paciencia sobre todas las cosas, Jacqueline. Porque ahora Digo, también eh... va a haber que esperar a que este hombre esté en condiciones. ¿Y si nunca se pone en condiciones de afrontar un juicio bueno, es, qué? Es, ¿Qué, es, ¿qué es, se le responde a Jacqueline? Es que ese es el punto. Porque lo que yo recién le preguntaba a Diego por lo que me describían del mundo a Piti y Jacqueline, que estaba tranquilo, eh, bien, componiendo, digo él tiene la oportunidad de hacer cuando tu papá lamentablemente a raíz de lo que sucedió no tiene ninguna oportunidad. Eh, me da la sensación que quizás Totalmente. pasa por, por una eh, estrategia teniendo en cuenta que además la ley de salud mental está el hecho es que hay un montón de cuestiones que no se llevan a cabo sí. y que no hay preparación alrededor, no sé, capaz Celia me puede decir lo contrario, pero digo, no da la sensación de que eh, haya una celeridad a la hora de imponer la ley de salud mental que existe, pero que pareciera que no, está, no están preparados para poder ponerla en práctica. Eh, no, hay, yo creo que es como antes decían, una situación más bien política. Eh que hace que no, que no se pueda poner en práctica. Eh, la ley que tenemos hoy no nos sirve, no le sirve al paciente, ni le sirve a los profesionales para poder sí. actuar de la manera que corresponde en el momento sí, que corresponde. Sí. Yo quisiera preguntarle primero a Jacqueline, ¿quién era tu viejo, Jacqueline? ¿Quién era tu papá? Contanos quién era Cristian Díaz. Y no sé, ¿qué te puedo contar? pregúntame y yo te respondo, pero la verdad... ¿Cómo no... era tu papá? ¿Cómo era como papá? ¿Cómo era como persona? Como amigo. Y conmigo era buen papá, ¿entendés? Siempre estuvo, presente Siempre que lo necesité, estaba En cualquier momento, hora, no importaba Y me imagino me imagino que debes extrañarlo mucho, Jacqueline Sí, obviamente, relación. es mi papá sí. Y yo era muy chiquita cuando pasó todo esto ¿Vos qué edad tenés? Veinte eh, Claro, y esto pasó exactamente hace tres años o dos años. 2018. Julio, y van a ser cinco años. ¿En año? Ya van a ser cinco Cin años, Yaqueline. Por en eso del es beneficio. ¿no? Por eso llama la atención no este Jackie, claro. ¿cómo estás? Te hago una pregunta. ¿Vos estás solita Hola. peleando por para que se esclarezca el caso de tu papá? ¿O te está ayudando alguien? Eh, ¿Cómo? ¿En qué sentido te referís? O hay? sea, yo ¿Hay? tengo toda mi familia atrás. ¿Tenés algún abogado todo. atrás que te esté ayudando o estás sola peleando por esto? Eh, no creo que del lado de nosotros tenemos a Burlando, uh -huh. que es el, el abogado que nos está defendiendo. Sí. Pero nada, bueno, eso esa ayuda tenemos. Jacqueline, claro. yo te quiero preguntar qué sí, sentís sí. cuando Piti Álvarez declara era él o yo, aludiendo a que lo que hizo lo hizo en defensa personal. Digo, ¿cuál es la parte de la historia de tu papá la que ustedes saben de lo que pasó ese día? y nosotros sabemos eh, bueno lo que saben todos porque no se sabe más que eso en realidad lo que pasó lo van a saber él y piti y nadie más Jackie, pero bueno oh, no, no sé eh, pregúntenme yo les voy sí, a responder yo, lo que pueda quiero, lo que sepa quiero quiero ser crudo y te pido disculpas por nada porque estamos sí, hablando sí, de tu viejo no eh, sí, vos sí. crees que la causa no avanza porque el piti es ídolo y tu papá quizás quizás sea menos víctima de otras víctimas públicas que ha, que ha habido, digo, porque era de Villalugano, porque estaban en un contexto más marginal, ¿por eso no avanza la justicia? Y lamentablemente para mí sí es así. Para mí que es porque es y Álvarez eh, tratan de alguna forma, como sea, eh, de darle beneficios, de poder salvarlo, ¿entendés?, y por eso todo el tiempo sí. atrasan el juicio. Siempre ponen una traba con hay un, algo. Claro, ¿sí? siempre hay y nunca se lleva a cabo el juicio. Y entonces, ¿en qué queda? En algún momento... Porque, a ver, mató a una persona, no es que... Tiene una causa como él ha tenido antes de, de que le rompió el celular a una fan y, mm. y demás que se conocen. Ahora ese? mató a una persona, ¿entendés? Y de no ese? es así, porque... Cualquiera que mata tiene que pagar, ¿entendés? Si no porque sea famoso, tenga bien. plata, eh, no pague, ¿entendés? Ah, Jacqueline, eh, se te escucha con la voz rota y en cierto modo tenés razón, ¿no? Y vos sí, esperabas. No, porque a mí me cuesta hablar también, no es fácil y, y, y está eh, bien, salir pero... y hablar en la tele. No, pero ¿entendés? vos esperabas no, un juicio. Fácil. Esperabas un juicio. Yo leí una nota tuya del año pasado donde esperabas esta fecha con muchas ganas para que se haga justicia. ¿Te falló la justicia? Y al mismo tiempo tenés miedo por Piti Álvarez. Miedo, ¿cómo? ¿En qué sentido? Un miedo dices? de una persona que tiene poderes, porque en cierto modo, si tenía que ser el juicio y no es bueno. el juicio, es porque algo tiene para poder quizás, algunos plantean, tener una estrategia para evitar esta situación. ¿Vos crees que es una persona que hoy, desde el lugar donde está, está aprovechando esta situación de jugar con su locura, entre comillas? ¿O considerás que es una persona que no está bien mentalmente vos? No sé si miedo, pero sí pienso que por ahí es una persona que tiene los medios como para poder hacer esto que está haciendo, tratar de quedar como que tiene problemas, todo lo que están diciendo, como para el que no se pueda llevar a cabo el juicio y es lo que está pasando. Sí, Jackie, te pregunto... Tiene, que, este, tiene obviamente... que juzgar por lo que pasó en ese momento y como él estaba en ese momento, porque si ahora no está mentalmente para afrontar un juicio en ese momento no demostró eso Por, claro. porque si él no está consciente de sus actos nunca lo hubiese rematado entendés bueno. él volvió, lo remató tiró el arma sí. e hizo un montón de cosas y después se fue hizo como si nada y encima eh, salió, eh, lo vieron todos el video que salió Ajá. y dijo, sí fui yo, era él o yo sí. y entonces que ahí que ¿Le pidió disculpas a tu familia? Tenía... No, a mí no me lleva ninguna disculpa. Igual, te digo la verdad, sí te serviría por bueno que me pidan disculpas a mí, que sus disculpas no me a hacer nada. O sea, yo a mi papá ya no le tengo y... Y, y ya no puedo hacer nada. Jacqueline, nosotros tenemos una fotografía de tu papá con el Piti. Con un sí. espíritu como de eh, ser amigos o por lo menos conocidos. ¿Cómo era la relación de ellos dos? Eh, no, como cualquier vecino. O sea, no es que eran amigos, tenían una amistad, nada. Fue una foto como le podía pedir cualquiera en el barrio sí. y así. Pero no habían tenido ninguna ninguna riña anteriormente, no se habían trenzado jamás, o sí había un historial entre ellos. no es más o a sea, nosotros o sea a mí a mi familia cuando pasó todo esto nos sorprendió porque o sea jamás hubiésemos pensado que iba a pasar esto que claro ya también que, que está pero, pero, eh, claro cuál fue el motivo digamos eh, que lleva a tomar una decisión tan drástica al piti con respecto a, claro. a su papá ustedes lo tienen claro o sí. por lo menos este se no la verdad no sé qué decirte o sea sabemos los que lo que saben todos que eh, hubo un problema por una supuesta mochila y todo eso, pero tipo no sabemos más que eso. Claro, tu papá decía por eso te digo que el... tu papá decía, para los que no saben, que que el piti andaba diciendo que tu papá le había robado algunos objetos, ¿no? Me refiero seguramente claro, a la mochila. Claro, y eso, eso es lo que sabemos nada más, tipo porque mi papá nunca nos había comentado que tipo él tenía algún problema con él o algo. Uh -huh. Por eso mismo te digo que a nosotros nos sorprendió, que no sabíamos nada. Claro. ...de este supuesto problema que tenían entre ellos... ...por eso también les digo que... ...lo que de verdad pasó queda entre ellos dos... ...o claro. sea entre Piti y, y mi papá que bueno... ...ya no está, o sea no está para defenderse... Claro que ya no está... ¿tú? Jackie te pregunto por lo que vos viviste... ...porque también sos una víctima de esta historia... ...según cuenta un testigo en 2020... ...que pide justicia también por tu viejo... ...dice que la primera que lo vio fuiste vos... ...al bajar de tu casa... ...¿cómo fue que te enteraste... ¿Y qué fue lo primero que viste cuando saliste de tu casa? Eh, no sé si fui la primera, pero sí. Eh, fui una de las primeras personas en llegar ahí al, a la escena. ¿Y qué viste? Y. Nada, ¿qué voy a ver? Lo voy a ver a mi papá. Estaba ahí tirado en el piso. Sí, claro. Todo lleno de sangre. Otra cosa no voy a ver, o sea, es lo que vi. No estaba ya el piti, ¿no? Ya se había retirado de ese no, lugar. No, no, no. Estaba lleno de policías. Ni siquiera lo habían tapado cuando yo fui. O sea, estaba así, como si nada, en el piso. O sea, ni siquiera lo taparon. Ahora, Chaki, cuando vos eh, relatás lo que estás contando y, y escuchás hoy, eh, sabiendo cómo fueron las cosas y lo que pudiste ver, eh, más lo sí. que te puede hacer supongo que tenés contacto con tu abogado o si tenés poco, algo debes saber de cómo va la causa. Y escuchás que no puede presentarse después de cinco años a declarar porque no está en condiciones. Y escuchás a una licenciada que te explica que, lo, que la explicación y la descripción que dan eh, para justificar esa ausencia no es válida para que no se presente. ¿Qué provoca en tu interior? Y bueno, pero como ya les dije, te da bronca, te da tristeza porque... Es lo único que pedimos nosotros. Nosotros no es que... O sea, igual no salió mucha gente de mi familia a hablar, solo salí yo y dos de mis tías. Sí. Y lo único que, que pedimos que se pueda hacer el juicio tranquilamente, que claro. le den la condena que... ¿Pero crees que, que es una estrategia más... o que es real que realmente después de cinco años no está en condiciones de presentarse? Para mí es una estrategia. ¿Qué querés que te diga? Porque bastante consciente estaba cuando hizo lo que hizo o sea, pueden decir que él está no está en condiciones, ponerle que él está bien con la vida que está llevando ahora claro, pero sí. qué sé yo, nadie lo ve, ¿entendés? eso dicen sí. ¿Y, qué y lo que se muestra se demuestra con hechos y él lo demostró, ¿Y matando Así que eso aquí... es lo que tienen que juzgar ¿qué recuerdos tenés vos de Piti Álvarez como vecino? porque también era vecino tuyo, si bien tenías 15 años en, en el momento en que pasó esto, sí. debes tener algún recuerdo. Solía eh, tener problemas bueno, con creo... los vecinos, tenía, era violento, no sé, daba los tiros, o nada. Eh, yo conté en una entrevista que, sí. bueno, conmigo nunca, yo nunca tuve ningún problema, nada, sí. siempre normal, como un vecino más. Sí, Pero sí, siempre fue como problemático ahí en el edificio. Mm. Jacqueline, bueno, sé que es, la pregunta es un poco obvia, pero vos me vas a entender. Digo, ¿en qué cambió, desde que no está tu papá, la vida de toda tu familia? Quiero decir con esto, él era el sostén de familia, además del dolor que tienen que llevar, además de que se suspenda el juicio y tener que seguir con este dolor y no poder cerrarlo. ¿En qué les cambió la vida a ustedes eh, en el día a día? Y en todo cambió, no sé qué te puedo decir tu familia trabaja, sí. digo tu papá era sostente de la casa, tuvieron que salir eh, a trabajar no ustedes. no o sea él tenía su sus cosas con su pareja sí. y su casa y tipo después ya mi familia cada uno por su lado también o sea compartíamos y todo pero cada uno con lo suyo claro eh, ¿alguna vez se te cruzó por la cabeza ir a visitar a, al Piti para preguntarle por qué? No, jamás ¿Por qué? Creo que tampoco se lo preguntaría porque... No sé, ¿qué me va a contestar? Y no lo sé ¿Ustedes piensan que por ahí le puede dar la cara para decirme no sé. algo? No lo sé, te lo pregunta vos, Jacqueline ¿Yo? Hubiera ido Yo No, yo no sé No creo que me sea necesario igualmente O sea, lo que está hecho ya está Y por más de que yo vaya y hable con él o lo que sea, no va a cambiar nada, ¿entendés? Entonces como que no me hace falta. ¿Está bien? So, eh, es mal, Quiero dar algo de información. Eh, lo que me dicen a mí es que el Piti hoy bueno está gordo, se lo vio, está muy, con mucho sobrepeso, tiene hepatitis C, diabetes. Sí. Y siguió consumiendo drogas, incluso detenido, hasta me dan detalles de una jeringa que ingresó al penal. Con esto no estoy diciendo nada nuevo, hay drogas en la cárcel. Full. Ahora, por otro lado, compone temas, hmm. recibió ofertas de Netflix ah. para hacer una biopic, o sea, una serie sobre, sobre su vida y lo que dijo concretamente es, pidió que esperaran porque él quiere ser parte. Entonces quiere que pase lo del juicio y ser esperar. parte de la serie. Entonces vale preguntarse, digo, ¿hasta qué punto? Parte de o sea, está factura. mal y no puede afrontar un juicio, Pero y ¿hasta qué punto Obvio. puede o sea, recibir ofertas la de Es un tema de elegante. De El elegante de le ofreció hacer un tema, tiene ofertas para hacer, para llenar estadios... Pero Diego, está diciendo que no, porque quiere primero afrontar el juicio. Bueno, porque no le conviene, lógicamente, hacer. Pero perdóname, ¿Por qué Celia, si no está en condiciones de ir a declarar, está en condiciones de todo lo otro, yo no entiendo, hay algo no es una enfermedad no. mental limitante, evidentemente, Claro. Si puede eh, estar en una película de Netflix. Sí, ¿sí? Puede, claro. puede, puede, con, a ver, y si inclusive detenido, como está detenido consume, también siento que es parte de una estrategia, porque es como Factura, que... Todo... Está no, no, no, no, no, hablo de la, de la, de la facturación, hablo de uy, justificar atenuantes para poner en tela de juicio, como decía recién Diego, el tema de la ley de salud mental y, ju y justificar todo lo que pasó a raíz de... Digo, es todo un embrollo cuando en realidad... Eh, Ahora, si nos, si nos da Simple. cierta indignación a nosotros esto, no las ofertas Creo. de Netflix, las ofertas de otros músicos... Te quiero preguntar a vos, Jacqueline, al enterarte de esto, este hombre que mató a tu padre, que nunca eh, negó haberlo hecho, está recibiendo ofertas laborales, ¿qué te pasa con eso? ¿Qué tenés para decir al respecto? Y pienso lo mismo que estaban diciendo ustedes recién. O sea, para algunas cosas claro. no está apto, no está en condiciones, pero para otras sí. O sea, si no está apto para ciertas cosas, no está apto para nada, no. para unas cosas sí y para otras o sea, ¿cuál? no. Claro. Que recontra ¿Vos? poco serio todo el asunto Es ¿no? que bueno que, Como que falta es que no, de respeto no también está, a la... Parece que no se lo están tomando en serio Parece que no se sé, eligen los casos A, lo, a los es cuales sí. darle justicia Y no es así, tienen que tomar a todos los casos por igual sí Igualmente Viste Jackie, vos debes estar un poco al tanto De todas las cosas que pasan en el país De los juicios, de lo, de las sentencias sí. de, Digamos ¿Qué, qué, qué esperas con respecto A la muerte de tu padre? ¿De verdad confiás que en algún momento se va a hacer justicia con esto? Yo tenés... creo que sí, pero a veces mm. Con estas cosas que pasan uno duda también Y se pone a pensar de que si alguna vez va a llegar o no Porque la verdad que uno ya no sabe qué pensar Sí Claro que sí, obvio eh, ¿Ya que le interesa mi claro. hermanos? ¿Sos única sí, hija? tengo una hermana ¿Y ella qué edad tiene? Eh, 13 ¿Y qué, qué dice de toda esta situación? Super cheap muy chiquita era muy chiquita eh, cuando murió claro. su papá cuando lo mataron perdón Sí, igual eh, o sea yo prefiero no hablar de ella ¿Ah? porque no okay. la que, o sea la madre eh, prefiere no exponerla y si la madre decide eso yo tengo que respetarla así que ah, okay, okay. mucho de ella no puedo hablar mm, está bien está bien bueno le respetamos da, da una consulta Silencio. cómo era tu papá ¿Tuvo algún antecedente alguna vez de pelearse en la calle, pelearse con algún vecino o directamente pasó esto con el Piti y la mala suerte que pasó lo que pasó, ¿no? ¿Tu, ¿Tu papá era de pelearse? era ¿Tuvo algún antecedente? ¿Fue alguna vez preso? ¿Lo detuvieron por alguna conducta o esto fue lo único que pasó con tu papá? Sí, él tuvo una causa, estuvo preso. No me acuerdo bien en qué año, pero... Bueno, nada, él estuvo preso una vez y... Salió y él después cambió su vida, como les dije, él tenía su casa, su pareja, sus sí. cosas. Eh. Venía al barrio a verme, se volvía a su casa y así. Ya. O sea. Jackie, sí, encima sí. Tengo un mensaje de un amigo del piti Álvarez, de Chucky Dipola, que es tecladista, que también es parte de una banda muy reconocida, y él me dice que no, que no tenía opción, que si no mataba lo mataban a él lo mismo que dijo el piti álvarez cuando fue esa situación cuando vos escuchaste esa bueno. palabra de que si no mataba a él lo mataban porque así es en el barrio qué te genera todo eso y la verdad mucho no te puedo decir igual él dice que era él o mi papá pero si ustedes se fijan en lo que cuentan en la causa y todo se comprobó que no tenía ningún tipo de arma claro es más cuando yo fui a la cena ese día eh, ...estaban sus camperas tiradas... ...tipo su campera y su gorra... ...porque él lo había invitado... ...a pelear de mano... ...no es que mm, lo, claro. lo ...entendés, lo había ido a amenazar... O, ...o algo con, qué sé yo... ...una arma blanca, lo que sea... Ahí, no se cae nada, lo de, ...ahí se cae lo de la defensa propia... ...que dice Piti, es la pregunta que yo le hacía al principio... ...porque o sea, si tu papá no todos... tenía nada... ...una pelea, digamos, entre vecinos... ...que no está bien, pero se, se termina dando ...y el otro, pum, pum, pum, igual y, y lo remata y se va a bailar, entonces esa teoría se cae. Ya saben que Piti va hasta las manos. Por eso lo que están haciendo es que Pero obviamente, por eso lo quieren hacer pasar por loco y le quieren dar Totalmente. beneficios, porque tienen un montón tiene un montón de causas atrás claro. y sabe que esto no fue en defensa propia. Claro, entonces que... lo quieren ayudar como sea, bueno. y no es así. Tiene poder tienen un también, montón de pruebas para que él vaya a preso y pero lo quieren salvar de eso, y no es así. Pero, ya que tiene mucho poder Piti Álvarez también, por lo que estás contando y se ve que sí pero eso porque es famoso y debe tener la plata no sé no sé qué decirte la verdad vos crees que el estado es responsable en algún punto en haber dejado una persona como el piti álvarez digamos de no haberle dado contención entiendo tu dolor eh o sea él mató merece eh, la cárcel pero vos crees digo yendo un poco más a la cuestión de fondo crees que eh, el estado también es responsable de esto no sé si es responsable, pero tendrían que hacer las cosas como se debe, ¿entendés? Porque ahora se estuvieran dando muchos juicios, como el de Fernando, Lucio y demás. Y, y yo pensé que también iba a salir este juicio, y no, y lo siguen atrasando, lo siguen atrasando. ¿Es menos víctima que Fernando, prada. tu papá? ¿Cómo? ¿Es menos víctima que Fernando, tu papá, para el Estado? Y no sé si menos víctima, pero por ahí... Lo de Fernando se dio de otra forma porque no fue una persona, eh, ¿entendés?, con fama eh, o conocimiento como Piti. Mm. Bah, yo creo eso, no sé ustedes qué pensarán. Jackie te pregunto porque, mira, por el cambio de tiempo, en los distintos momentos, tu barrio volvió a ser noticia porque después de siete días de abandono, los vecinos cortaron la de Lepiane sí. para que les den un poco de bola. ¿Sentís que hay barrios de primera y barrios de segunda para el Estado? Pero eso siempre pasó igual. Es más, ustedes, bueno, como nombraste, viste que estuvieron reprimiendo y demás en el barrio. Sí, hace poco. Y eso sí. lo hacen también porque es el lugar, ¿no? Porque si fuese en otro lado, yo no creo que hubiesen reprimido como reprimieron ahí en el barrio. Sí. Ustedes no sé si vieron los videos, sí, sí, cómo sí. los corrían a los chicos sí, adentro sí, del con barrio con de bomba, motos sí. disparando. parando o sea, si a tu papá lo hubiese matado en Barrio Norte quizá habría justicia, digamos, más allá de la figura sí, del Piti no, pero ¿cómo no sé murió en lugano si, no sé si así No sé tampoco si así, pero yo creo que también es porque él es famoso la, ¿entendés? La ¿Sabes? La No sé si porque sea en un barrio así, Recoleta, lo que sea, o Lugano sí. Si hubiese sido al revés, y si tu papá hubiese matado al Piti, hoy tu papá estaría preso, según lo que estamos diciendo no. Obvio, seguro que hubiese sido así